El escrito al que hoy me refiero es uno para leer en mucho menos de medio minuto, pero tiene toda una historia de guerra, fe, valentía, cobardía, masas, libertad, presidio y carga emocional muy fuerte, producida por uno de los regímenes totalitarios más atroces de la historia. Bueno, y si es un régimen totalitario, es de por sí atroz. Cierto, Vivi. Les presento a Bibi. Encantada. El autor del escrito en cuestión, Martin Nimola, fue primero simpatizante, luego disidente, luego resistente, finalmente reo del régimen nazi, preso personal de Hitler. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo, como se llamó originalmente el texto en el que estaba contenido, el poema del que hablamos hoy ha sido susceptible a varias formas en su traducción, aunque en realidad sin ningún cambio en el sentido o en el espíritu del texto original. La versión hoy conocida, una de las versiones en español hoy más conocidas, fue autorizada por Nimola, su autor, en 1976, quien entonces la recordaba como una reflexión sobre el comportamiento del pueblo alemán durante los oscuros años del nazismo. En la lengua castellana, este poema ha sido atribuido, no pocas veces y no por pocas personas, a Bertolt Brecht. Esta confusión, se debe a cuestiones de traducción y además Bertolt Brecht era mucho más conocido que Nimola por sus numerosas obras literarias la forma o el estilo del poema coincidía con el estilo de Brecht. Entre las exitosas obras de Brecht se destaca Madre Coraje y sus hijos, que ha sido considerada por muchos como la más grandiosa pieza teatral del siglo XX y como la mayor obra de teatro antibélica de todos los tiempos. Bueno, pero volviendo al título de este video, de este escrito que terminó por ser poema me remontaré al sermón del monte del maestro de maestros y ustedes allá lo relacionarán a los alemanes en la segunda guerra mundial que es el tema de la reflexión de Nímola o, por qué no, a nosotros mismos en la tercera para ponernos pesimistas. Aquí van algunos apartes. Pero, tú Angélica, creo que esas cosas no eran parte del texto del que ibas a hablar. Es que el título del video es ¿Qué diría Jesús? y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 ¿Pero qué dices? ¿Acaso que hay que amar a los de los nazis? Lo siento, Vivi, pero el video no se llama ¿Qué diría Zulmangélica o qué diría Vivi? Además, es que mira, los judíos no creían o no creen que Jesús sea el Mesías. Más bien los alemanes sí, porque por lo menos en ese tiempo eran la mayoría cristianos. Así que en realidad eran los alemanes los que estaban en la posición de escuchar las palabras del que murió en la cruz, y poner en práctica lo que acabamos de leer, lo de amar al prójimo como a sí mismo, aún a los enemigos, ya que el nazismo les hizo creer a muchos alemanes, aún cristianos, que los judíos eran sus enemigos, y muchos se dejaron encantar por las palabras del Führer, del líder, y olvidaron por completo las palabras del maestro. ¿Pero cristianos nazis? Ya sabes que no todo lo que brilla es oro, que hay lobos vestidos de oveja, que el diablo se viste de ángel de luz, pero todo esto es tema para otro video. Mientras tanto, aquí está la versión del poema como la conocemos hoy. ¿La quieres leer? Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.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 Compartan, denle me gusta y nos vemos en el próximo video que es el complemento de este. Adiós. Ah,